Madrina. Ay, madrina, madrina, vieja, Qué bueno que te encuentro. ¿A qué viniste, mi amor? ¿A qué tú eres madrina? ¿Me hace falta que me tienes una consulta ahí, mi hija? Tú como siempre, a última hora todo. madrina, pero tú sabes las cosas como son, tenés la pera así. Sacúdeme, Vamos. sacúdeme. Dale. Oye, ya está bueno. Ay, ya, ya, está bien, está bien. bien. Ay, mi madre. Enciende la vela. Bueno, que no, va a consultar soy yo, eres tú. Bueno. Tú eres la que sabes, tú sabes que tú eres la que me viene que decir a mí ¿Qué? lo que tengo en mi camino y que sean cosas buenas. Que sean cosas buenas. que siempre viene de corre, corre. Que hay jarra, está bonita. Hay gracias, Madrid. ¿Te han hablado de algún viaje? Sí, sí. ¿Por qué tú me estás viendo algo? Porque es lejos, lejos, es lejos. Pero es mar, es eh, por el cielo. ¿Y dónde? Con canoa y todo. ¿Eh? ¿Con canoa y todo? Sí. dónde va a ser eso, María? Averigua tú, porque hay muchas canoas así. Ese viaje se va a dar con muchas canoas. Hay un hombre que ya ha hablado contigo asunto de viaje. Sí, sí. Porque él dice que es de una nación sin embargo es para otra nación Tienes que aclarar bien todo y que te asegure el dinerito eh. si no hay dinero no hay viaje si no hay dinero no, no hay, hay viaje, viaje. Ah, bueno. no aquí aquí viaje dinero dinero viaje ay madrina y podría ser mira ver, mira ver bien mírame ver bien podría ser donde yo siempre he querido ir a donde tú quieres ir yo quisiera ir siempre he soñado con ir a Italia y pasear por, con una góndola y todo eso es tan bonito los canales que hay allá y como tú dices que es lejos es lejos y es con canoa allá cuando. lejos lejos lejos y hay muchas canoas esos son góndolas y manchican. en esa canoa es donde tú tienes que estar ahí Ay. Se lo dice a quien lo va a hacer. Que tú tienes que cantar en canoa. Después si te dan otras cosas, mejor. Pero hay que cantar en la canoa y esa cosa que tú dices. En la góndola, en una góndola. ¡Ay, qué rico! Eso, esa palabra es muy fina para mí. ah Pero se llama así, mi amor, tienes que aprender el cifro tu santo. Pues se llama góndola. Eso es en Italia. Eso o en es, Venecia. Para ti. Para mí es viaje largo. Mm -hmm. Viaje largo que tiene que haber el, el Moni Ojo. Dinero. Ay, qué, bueno, qué bueno, no, no, no, no. Y yo te voy a hacer la consulta cortica, cortica, cortica. Porque no hay que decir mentira. La salud la veo bien, la veo bien, porque si algo pasa de salud, es ¿eh? con tu propia cabeza. Por lo tanto, tienes que tener la cabeza bien puesta, arriba de todos los hombros, ¿eh? Y saber pensar, saber pensar. Así me lo voy a hacer, madrina. Así me viví. Entonces, niña, si quieres algo más de sí, porque yo, como espíritu, instrumento, que me presto para que el espíritu te diga las cosas, todo está lindo. Ay, qué lindo qué todo está lindo. Todo está en ti. Y se va a dar. Eso sí lo garantiza es mundo todo o Entonces, ahí haz, vamos a acudir para terminar esto. Y vamos a acudir un poco. me el nombre de Dios Todopoderoso y Dice, en el nombre de Dios Todopoderoso pidiendo la misericordia para toda la palabra que se ha dicho aquí se convierte en realidad y ahí, ya ya dímelo todo se le va a dar a él en el nombre de Dios Todopoderoso y también, con abajo, sí. Dice, si en el nombre de Dios, dice misericordia. Esto se termina en el nombre de Dios. Con Dios empezamos y con Dios terminamos. Sí. La palabra de Dios, la misericordia se derramada. Adiós los seres. Adiós los seres. Adiós los seres. van a la. al cielo, todo misericordia, en el nombre de Dios. Gestión, eh,